¡Hola! Te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi y Search los circuitos en paralelo. ¡Buena suerte! En un circuito en paralelo, los terminales de los componentes están unidos en los mismos puntos. Como podemos ver en la imagen, la resistencia 1 está conectada al cable A y B, al igual que la resistencia 2. Para entender mejor la conexión en paralelo nuevamente imaginaremos que somos componentes y que cada uno de nuestros brazos corresponde a un terminal del componente. Si nuestras dos manos están tomando las dos manos de un amigo estaríamos en paralelo ya que cada mano o terminal nuestro estaría unido a un terminal del amigo. En este caso el voltaje de los componentes en paralelo es el mismo y la corriente que pasa por la fuente de alimentación se reparte entre los demás componentes. Por esta razón, la corriente que pasa por la fuente es igual a la suma de las corrientes que pasan por los otros componentes. En el caso de las resistencias, si hay dos de estas en paralelo, es igual a tener una resistencia equivalente cuyo valor es la multiplicación de los valores de las resistencias R1 y R2 sobre la suma de dichos valores. Como Steffi también es muy curiosa, quiere comprobar que la suma de las corrientes de los componentes es igual a la corriente que pasa por la fuente. Por esto toma un circuito que consta de una fuente de voltaje de 4,5 voltios y dos resistencias en paralelo, una de 6 ohmios y otra de 2 ohmios. Steffi primero calcula la resistencia equivalente, la cual es la multiplicación de los valores de las resistencias sobre la suma de dichos valores, es decir, 6 por 2 dividido 6 más 2, lo que nos da 12 octavos, que es igual a 1,5 ohmios. Sabiendo el voltaje de la fuente y que la resistencia equivalente del circuito es de 1,5 ohmios, se puede calcular la corriente que pasa por la fuente, utilizando lo aprendido en el video de la ley de Ohm. La corriente sería igual a la división entre el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente, es decir, 4,5 voltios dividido 1,5 ohmios, lo que nos da como resultado 3 amperios. Ahora que ya sabemos cuál es la corriente que circula por la fuente, Steffi calculará la corriente de cada resistencia. La corriente en la resistencia 1 es igual a dividir el voltaje de la fuente entre el valor de la resistencia 1, es decir, 4,5 voltios entre 6 ohmios, lo que nos da como resultado 0,75 amperios. La corriente en la resistencia 2 es igual a dividir el voltaje de la fuente por el valor de la resistencia 2, es decir, 4,5 voltios entre 2 ohmios, lo que nos da como resultado 2,25 amperios. Finalmente, este sumará la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2, es decir, 0,75 amperios más 2,25 amperios. ¿Cuál crees que será el resultado de la suma? Exacto, 3 amperios, el cual es la misma corriente que tiene la fuente de alimentación. Si no respondiste correctamente o tienes alguna duda, no te preocupes. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces quieras. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.